Rubius, Fortnite. Willy Rex, Fortnite. Vegeta, Fortnite. Folagor, Fortnite. Fortnite aquí, Fortnite allá. Fortnite en todos lados. Y ahora, Fortnite aquí. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a mi canal. Pasad, sentaos y prestad atención porque hoy os traigo un vídeo de Fortnite. Pero yo ya no subo gameplays, y aunque pudiera, tampoco subiría. Pero quería traer algo sobre el que está siendo el fenómeno del año. Si lleváis bajo tierra 5 meses y no sabéis lo que es Fortnite, dejadme que os ilustre un poco. Fortnite Battle Royale, que es el que lo está petando, es un subjuego, por así llamarlo, de Fortnite, a secas. Sí, son dos juegos distintos que fue lanzado por Epic Games en 2017 como acceso anticipado y que se convertiría en Free-to-Play en 2018. Este juego está disponible en PC, PS4 y Smartphones y hay fuertes rumores de su llegada a Switch. En cuanto a gameplay, tiene una idea sencilla, matar a todos cuanto puedas y alzarte ganador contra otros 99 jugadores con la misma meta. Así, cada partida se convierte en una supervivencia por la victoria y el último en pie ganará. Ahora que ya estáis al día, voy a centrarme en la idea del vídeo. ¿Qué ha hecho que este juego, con una premisa tan sencilla, sea tan popular? Hay muchos factores. Algunos de los que mencionaré son hechos innegables, mientras que otros serán opiniones personales. En primer lugar... Su simple idea tiene mucho que ver. Las partidas llevan poco tiempo, unos 15 minutos, más o menos, si eres el último. Y además engancha. Si te mueres, quieres intentarlo otra vez. Y si ganas, también, porque quieres volver a ganar. El hecho de jugar contra otros 99 jugadores te da emoción. Te hace sentir bien, te hace sentir mejor que los demás. Y, y bueno, son bastantes más... Pero un momento, Players Unknown Battlegrounds salió antes al mercado y tiene las mismas mecánicas. ¿Por qué ha sido más exitoso Fortnite? Pues en este punto ayuda a que Fortnite sea gratuito. Es cierto que Players Unknown Battlegrounds no tiene un precio muy elevado, está a la venta por 30 euros, pero siempre tira más algo que es gratis y te ofrece prácticamente lo mismo. No voy a entrar en detalles de cuál de los dos es mejor. Eso es algo que depende del punto de vista y la opinión de cada uno. Tampoco se puede negar que parte del éxito la tiene la difusión que ha tenido. Miles de youtubers suben Fortnite ahora mismo. Los que he dicho en la introducción y muchos más. Muchos, muchos más. Se puede ser que es el nuevo Minecraft. Ya estoy viendo memes. Memes de... de... Bueno, mayoritariamente estos memes son de... Son de latinoamericanos, Brand siempre se metían mucho con los, con los españoles, porque subíamos mucho Minecraft y ahora lo hacemos como Fortnite, no, no, no lo digo como crítica, es bueno reírse de, de todo, la verdad. Y bueno, me estoy desviando un poco del tema, vamos a seguir. Está siendo explotado hasta la saciedad y los seguidores de cada youtuber pues quieren probar el juego, que sus ídolos juegan en Youtube y al ser gratis pues no tienen problema. Hace unas semanas el Rubius llevó a cabo un evento en el que reunía a 100 youtubers de todo el planeta para jugar Fortnite. Estoy seguro de que la mayoría de los que estáis viendo este vídeo han visto al menos uno de los directos de los 100 youtubers. Yo también lo he hecho. La noticia fue tan sonada que el stream se convirtió en la emisión en directo de videojuegos más vista de la historia y el cuarto en general. Una auténtica burrada. Además, es un título que está en constante crecimiento. Cada semana, Epic Games añade algo nuevo, un arma, alguna novedad en el mapa, skins, un escudo que te permite sobrevivir 5 minutos en pisos picados. Bueno, eso último o no. Pero el amor y el cariño que está recibiendo por parte de su desarrolladora, hace que semana tras semana, sus jugadores quieran descubrir, buscar cosas nuevas y jugar. El género de Battle Royale ya existía antes de Fortnite y Players ground Battlegrounds, pero estos dos juegos lo han puesto de moda, y tanto es así que otros juegos están sacando versiones y modos en este formato, y otros crean juegos en este género. Paladins Battlegrounds, por ejemplo, Rals of Survival para, para smartphones, de Kalin. y bueno, también he visto recientemente que van a sacar uno en Switch uno exclusivamente para Switch que es idéntico a, a Fortnite lo que pasa es que ahora no recuerdo el nombre, ¿vale? lo siento este género, sin duda va a dar mucho de qué hablar en los próximos años sin duda sinceramente yo también lo probaría pero mi ordenador no me deja y no tengo Playstation 4 o sea, los que juguéis en ordenador sabréis que, bueno, se descarga el, el launcher de Epic Games y a partir de ahí se juega, o eso creo, porque no se me abre el, el launcher. Así que, bien. ¿Quién sabe? Si un día se confirma su lanzamiento para Switch, pues sí que lo pruebe. Ah, ah, claro. Tampoco tengo unas ¿Y vosotros? ¿Qué opináis? ¿Por qué creéis que Fortnite ha sido un éxito? ¿Qué juego es mejor? ¿Fortnite o Players Unknown Battlegrounds? Comentad lo que penséis, me gustaría saber lo que opináis. Y bueno, y esto ha sido todo por este vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Agradecería un like, que os suscribierais, le dierais a la campanita y que lo compartierais con vuestros amigos para ayudarme a crecer. Nos vemos muy pronto